Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder Dominación Medio Oriente y salimos con tanques de Israel con un BR de 6.7 En esta ocasión Vuelvo a salir Con el AMX-13, todavía no está totalmente fulleado, el M51 ya sí Y estamos investigando el Zachan Tiger, a ver ese camión con misiles cuando lo tengamos cómo funciona Mi idea es investigarlo antes posible cinco vehículos para meterme, me meterme directamente en el rango 5 y empezar ya a investigar y comprar aviones en condiciones tengo ganas de subirme al avión bueno, tres zonitas, vamos a por la zona B no lo he dicho, se se ve claramente, se intuye y venga toda pastilla con el AMX 13, ya estamos aquí Venga, vamos a ver rapidito, a ver si somos Los primeros y no viene nadie más Y así, venga, pisando Acojonamos un poco Nos escondemos aquí, ah, ¿qué es eso? Va a, haber a ver algo Ahí tenemos Ahí sí, había un visitante, era un, un Panther, creo Un Panther, pues sí pues, Qué rápido llegó Perfecto, si no, hubiera tenido Que ver con él aquí Venga, fuego de artillería. Hemos capturado. Venga, otro compi que se une. ¡Oh, y otro compi que vuela! Pues el disparo. Vamos a ver. Ha podido venir por ahí. Por ahí. Ha podido venir el disparo. Vamos a ver. Ahí hay humo rojo. Alguien ahora ha visto algo por ahí. 200 metros. El ajuste del telémetro. Venga, marcas. Están tomando C. Anes no de nadie. La B la hemos tomado. Lord, puede ser que vengan. Lado por otro, por detrás. Aquí este es este, el mal sitio. Habría que, por lo menos decidirse y largarse de aquí lo antes posible. Cualquier, en cualquier momento si me cae un proyectil encima, también voy a bañar. Mal sitio. Oiga eh, ¿qué es eso? El tío mira para allá. Vamos a ver quién es, quién es. Tanque inglés. Ahí va. Si hubiera estado apuntando hacia acá, no me hubieras puesto tanto y más de lateral. Con lo blandito que somos. Venga, la zona. Hay tanque pesado. Nadie va por ahí. Mis compes están un poco lejos. En C parece que hay un poco más de actividad. Y me parece a mí que desde aquí nos vamos a lograr, Venga, rapidito. a dejar la zona B, pues algún pollo se ve tentado aquí, a las ropitas, vamos, aquí mejor, cubrimos, somos muy blanditos, han tomado la zona, eh, puede ser ese tanque pesado que antes salió en la marca vamos a cubrirnos con los... están capturando ¿ve? a cubrirnos con los arbolitos. hombre ahí está quién es otro panther a ver a ver a ver crítico muy bien el disparo qué es esto a ver, a ver. hombre otro visitante A este de lateral vamos a ver venga venga venga ahí, perfecto el panther sigue ahí el tío tira humo a ver aproximadamente si se ha movido un poco, quizás. A ver. No, ahí no está. Pues venga, a recargar y vamos a arrearle por donde. Ahí está la marcado Por donde la última que lo vimos. La última vez que lo vimos. Pues ahí, fue ahí. Entre el tercer y cuarto palito. Por ahí, por ahí, más o menos. A ver. Va, estupendo. Ay, qué chorra. Mañana jugamos a la lotería muy bien, bueno, pues este tío sí ha tomado B oh tanque pesado tanque pesado ahí, en esa parte el enemigo va ganando, bien tanque pesado ahí a mi izquierda vamos a ver quién es tiene que ser una cosa rápida a ese compi lo tenemos ahí a mano derecha, ese PT, que parece que si me cubre bien por esa parte, venga, vamos a echarle un vistazo. Tanque pesado. Uh -huh. Es un cazacarros. Cazacarros. No. Oye, pero es. Ah, esto es un. Ah, eso es un Panther. Tanque pesado. Y tanque pesado. Bueno, pues era un cazacarros y un tanque medio. Muy bien. Hay que tomar B. ¿eh? Sí o sí. Vamos a tomar B. ¿eh? Mi compi está tomando B. ¿eh? No tardemos. Estamos aquí al lado. Esos puntillos nos vienen bien. Nos lo vamos a jugar como siempre. Aquí ya sabes que es mal sitio. Vamos, Venga. Rojo, venga, ah, extintor, ah, nada, cago, listo, fuera. Madre mía, este me ha pillado justo aquí. Ah, somos muy blanditos, somos muy blanditos. Qué pena, estamos tomando B. Yo que no sé, mi compi si cayó no cayó. Pues venga, le m-51 a la palestra. Insistimos en B. Artillería. A ver si le cayera encima. A ese... A ese pequeñín que me mató antes. En segunda. Es lo más rápido que podemos ir a 25. si Ya le meto tercera. Se queda sin fuerzas. Es preferible ir en segunda, pero a buen ritmo. Pues... ...han tomado las tres zonas... ...y estamos bien jodidos... ...nuestros aviones, a ver qué hacen... ...mala pinta tiene esto ya... Hemos perdido las tres zonas... ...están cayendo los puntos... ...de una manera... ...impresionante... Y tenemos a todos los enemigos que están ya perfectamente situados esperando a ver quién es el que se decide allá por la zona. Es lo que yo haría y es evidentemente lo que están haciendo. Dos compis van para B. Por lo menos ahí se ve carro pesado y cazacarros. Y ese, ese justo el M55 ¿sí tengo por delante, ese compi. Venga, aviones, pilotos... Cazacarros en B, esa marca, y por ahí en la zona A no se ve nada. Mm, mm, mm. Mm, ese carro pesado que iba con el cazacarros no está. No está. O sea, hay carro pesado cerca de B. Artillería. Ah, no, todavía no estoy cargado. Me falta un pelín. Un pelín de artillería. 400 metros es buena distancia aproximadamente. Venga, ahora sí tengo artillería. Venga, la vamos a dejar la caja en B. Y nos vamos a mojar ya. Aquí no hacemos nada. Somos muy lentitos, somos muy blanditos. ¿Ves? Es avión. Impacto. Ah, sí, impacto. Yo creo que va ha sido artillería. No creo que le haya dado a Sí, es la artillería. ¡Eh! Hombre, a esa marca. Ahí hemos visto pasar. Creo que era un Tiger, ¿no? Un carro pesado, ¿es posible? Esa marca. Pues el miquete está tomando B. Pues nada, no nos queda otra. No nos queda otra que ir a por B. A jugársela, aquí en medio. Venga, a pasar por aquí, por las calles, las esquinas. Aquí en cualquier momento me van a freír ya solamente hay que rezar, Ah, pues nada, listo pantera claro esperando a que alguien pase para ir a por B, muy lógico nos queda otro vehículo el M50 y uno para poder salir pero esta vez venga, salimos en el mismo sitio avión, ah, ni de coña eh, hay un valiente que está tomando la zona. Perfecto. Marca, está muy lejos en C3. Lejísimos. Bueno, el amigo Panther debe de estar por aquí. No puede estar muy lejos. Venga, cómete las piedras. Vamos ganando a ver, perder tiempo. Bueno, pues sí, por mucho que quiera correr con esto ya. A ver, estos pajaritos. Me parece que son el... Pan, el Jack Panther y el Panther Que destroce antes, A ver, ese Panther estaba por ahí Que me disparo Si sigue ahí el mismo sitio Pues a ver si le damos Estos pollos estarían a Esto está perdido Va ganando 500 metros Bueno, 550 Un pelín más Vamos al lío eh. Ah, este es el amigo Panther. Ahí está. Creo que es el mismo. Es que prácticamente... Bueno, pues lo esperamos. Venga, vamos. Vale, caña. Justa, justa. Ahí está, qué impacto. Vale, dale la al parte alta de la torreta. Tiene que darle el frontal. Venga, el tío sigue ahí. Venga, vamos a recargar rápido. Venga, venga, venga. Vamos. Crítico. A Va por él dará tiempo a matarlo antes que nos maten antes de que esto termine uh, me paso de largo frena frena por ahí arriba con la torreta no, no medio tiempo misión fallida tercero no medio tiempo bueno pues nada partida movidita aquí en dominación medio oriente a ver que nos traes que hay en... 4 destruidos, 5 críticos, 9 impactos, una zona capturada y 90% de actividad Seguimos investigando el Satchelam Tagger Dale un buen like si te ha gustado el vídeo, te ha gustado la partida Considera el, suscri el suscribirte si no estás suscrito y si te gusta el contenido, compártelo déjame bajo tus comentarios, esto ha sido todo, en escenario dominación medio oriente y nos vemos en un próximo vídeo, chao